Muy buenas noches Ciudad de Guadalajara y mundo entero, ¿cómo estás? Es un gusto saludarles en un miércoles diferente, un miércoles lleno de cosas espectaculares. Me da un gusto enorme que estés aquí conectada ya, conectado, porque traigo sin duda un tema espectacular que yo sé que ya lo estabas esperando. Espero todo esté fluyendo de manera adecuada. Yo sé que todo va a salir fantástico, me confirman, por favor, las que se van conectando, si ya me escuchan bien, si se oye todo perfecto. Dice Verónica, noche ya está en Facebook. Les recuerdo que estoy transmitiendo tanto por Facebook y por eh, YouTube. Hoy nomás estamos en esas plataformas porque es un les diferente. Es un miércoles de ponernos frente al espejo. Y traigo un tema súper espectacular y estoy de manteles largos. Así es que déjenme decirles que, He esperado este día con mucha, mucha emoción, mucha felicidad, porque sin duda creo que este día te vas a llevar información súper poderosa que puedes ir observando y analizando en ti para que la vayas sintiendo. Así es que te doy la más cordial bienvenida a todos los que se van uniendo. Gracias, gracias. Ahí ya veo a las chicas que están presentes. Así es que, bueno, ya vámonos. A la materia, ya vamos a hablar precisamente del tema. Le doy la más cordial bienvenida a mi gran gran amiga Nieves Martínez, que hijo, le déjenme decirles mientras, mientras, en lo que aquí estamos juntitas, les voy a decir quién es ella. Bueno, ella es facilitadora y terapeuta en desarrollo humano y capacitación. También les cuento que eh, tiene todo lo de que ten, tiene que ver acerca de los cambios de los procesos. No sé ¿sí si me escuchan bien, si ¿Sí se escucha bien. Sí, creo que sí, ¿verdad? Ya. Yeah. Bueno, va de nuevo. disculpame nieves, va de nuevo de cuenta que esto no pasó. <risa> va de nuevo facilita. Está, está, está cortando, ¿verdad? Es que es como que estoy viendo que se está cortando. Facilitadora y terapeuta holística en desarrollo humano y capacitación en los procesos de cambio con L y coaching. ¿Cómo estás, Nieve? Bienvenida. Muy muy bien, muy bien, mi querida Irene. Feliz de estar aquí contigo esta noche, compartir contigo y con todo tu público este con este trabajo que haces tan constantemente. Yo que te sigo, yo que veo constantemente, te felicito y realmente te felicito por el valor de ponerte frente al espejo. Te felicito por ser capaz de reconocerte cada día y de superarte cada día. Y felicidades a toda tu comunidad. Y un abrazo a todo Guadalajara, verdaderamente, con todo mi amor. ¿eh? Y a, todo, a todos los que nos están siguiendo desde cualquier parte del mundo. ¿Mm? Un beso y un abrazo. ¿Mm? Muchas gracias, Nieves. Ya te lo he dicho eh, en privado y te lo digo ahora públicamente. Sabes que me has ayudado muchísimo. Eres mi gran faro. De verdad que, que una de las cosas hermosísimas que me ha regalado la vida es el honor de conocerte. De verdad que ahora de la pandemia para acá, es uno de los grandes regalos que me ha dado la vida. Y de verdad, te lo digo públicamente, aunque ya lo hemos platicado en privado. Pero de verdad es que tú mejor que nadie has visto, Mucha de mi evolución y de mi crecimiento. Así es que te honro y te bendigo tremendamente. Gracias, gracias por todo lo que me enseñas, por toda la guía que me das. Así es que por eso lo quise compartir ahora con la comunidad, porque sé que hay muchas mujeres que están, como cuando yo empecé con todo esto, y está bien, al final del día no hay nada bueno ni malo, es entender que las cosas pasan por algo. Y por eso hoy traemos el tema del cambio multidimensional del ser humano, porque definitivamente el cambio es algo que siempre se va a dar y a veces no sabemos cómo gestionarlo, no sabemos qué pasa y, a, y en vez de tomar a lo mejor el, el, no sé si decirlo, el comportamiento adecuado, tenemos como a juzgarnos, como a criticarnos y como a atacarnos, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, Nieves, eh, ¿qué es el despertar de la conciencia y cómo me doy cuenta...? que estoy despertando? Porque muchos se dicen, es que ya hay mucha gente despierta, pero ¿con qué se come? ¿Qué es? Si nos puedes ir como poniendo en contexto porque sí, hay mucha gente que no sabemos. Ahorita me voy a poner yo en cero, es como que yo no sé nada. ¿Qué es esto de despertar de la conciencia? Bueno, el despertar de la conciencia tiene que ver con un cambio que está llevándose a cabo a nivel eh, planetario y el ser humano es parte fundamental de esto. Lo primero que está recordando es volver, eh, el ser humano está recordando quién es en verdad y no quién creía que es. Y este, este eh, quién es en verdad tiene que ver con darse cuenta que es un ser espiritual eh, con un vehículo físico. Que eh, en este vehículo físico, en este plano, en este momento en el que está encarnado en esta vida, porque ha tenido otras, yo sé que esto de pronto a mucha gente le puede hacer mucho ruido, pero este, en este vehículo que estamos encarnados es, estamos dando un salto evolutivo que nos corresponde dar a la, a la humanidad en todos los aspectos y a todo el planeta y de la misma forma darnos cuenta que somos este ser espiritual con un vehículo físico, pero que también tengo un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo etérico, y estos cinco cuerpos se están integrando en estos momentos para activarse el cuerpo de luz del ser humano. De la misma forma que eh, Gaia, la madre tierra, eh, no es nada más un pedazo de... De ahí, de, de, de tierra nada más. Es una conciencia viva. ¿m? Es una conciencia viva como cada árbol, como cada planta, este, eh, y tiene un proceso eh, propio en, en, en este camino. Entonces, eh, habiendo dicho esto y siendo algo que a la gente le puede sonar muy raro, le estamos viviendo un tiempo... Eh, que es el final de una era eh, y el principio de otra. Para que esto suceda, eh, o sea, esta era, eh, primero acabó la era eh, de Piscis, eh, y eh, la era de Piscis tuvo que ver con estos últimos 2000 años, que además coincide con que se cierra un gran ciclo cósmico y algunos pensarán en horóscopos o algo de esto, no, no va por ahí va en mucho más elevado. Estamos hablando de realmente el sol central de la galaxia y el cinturón de fotones que tiene que ver con la rejilla electromagnética planetaria y con darnos cuenta que todo esto donde hemos estado este, habitando en la 3D, ¿eh? en tercera dimensión, y ahorita voy a explicar un poquito esta, este, esto de las dimensiones, eh, es toda una ilusión, es todo un juego, es como esos juegos a los que, a los que juega tu hijo en la computadora, pues realmente es así, literal, ¿eh? Nosotros somos esos monitos que van corriendo por los pasillos este, igualito. Entonces, esa matriz holográfica, ese jueguito, se está cayendo. Lo que estamos viendo es el final de la Matrix, que lo habrán oído todos, el final de la Matrix, el final del juego ¿eh? ha llegado a su fin. Este es un tiempo que estaba este, en todos los libros sagrados, está puesto, está puesto en la Biblia, está puesto en la Torá, está puesto en el Corán, está puesto en, en, en todos los libros eh, sagrados, los mayas lo sabían, que en 2012 era el fin de, de un tiempo. O sea, no estamos... no esto, esto no es algo que, uy, la New Age se sacó de la manga... Un rollo medio raro. No, esto estaba hablado y venía este predestinado a que sucediera desde hace cientos de años y miles de años. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el sexto sol. Este, esto es la sexta vez que la humanidad lo vive. O sea, las, las pirámides de Egipto, esto no sucedió eh, las pirámides de Egipto no llevan 300 años, ¿eh? las pirámides de Egipto llevan más de 10.000 años y eso no se construyó con gente cargando, y, o sea, realmente esto está conectado con el sol central de la galaxia, con este, las diferentes constelaciones de Orión, de Sirio. Bueno, entonces hay que entender, jugando un poquito con todo esto, eh, esta nueva era en la que estamos entrando, salimos de la era de Piscis, que es la era de la dualidad. La era de Piscis la tuvimos desde estos últimos dos mil años, eh, que por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, lo cual no quiere decir que el mundo empezó en el momento en que empezó Jesús. O sea, ya había gente en el planeta y ya había vida y ya había muchísimas cosas ocurriendo en este planeta. Entonces, esta última era, ¿eh? Se, eh, esta última era de Piscis, está llegando a su fin. ¿Qué tiene esta era de particular? Esta era la era de la dualidad. ¿eh? ¿Te acuerdas? Eran dos pescaditos, ¿eh? blanco y negro, correcto, bueno y malo, ¿eh? Eh, el bien y el mal. Eh, to, todo estaba en, en esta dualidad, ¿eh? en blanco y negro, ¿eh? el yin y el yang, en la polaridad ¿eh? absoluto. Bueno, esta era de acuario lo que se trata es de volvernos a llevar a, este, a la unidad. Para eso estamos haciendo una gran mutación que ya se lleva haciendo por varios años los seres humanos y eh, el planeta también está encajando en los últimos años, ha venido este, poniéndose en una posición diferente después de 26.000 años en, la, en el cinturón de fotones, en una elevación distinta también de conciencia y en realmente lo que se está viviendo en estos momentos y más en estos momentos en que estamos viviendo este eclipse es realmente eh, el, el parto planetario, el gran parto planetario y esto va a hacer un cambio de eje en los polos, unos movimientos importantes a nivel del planeta Habrás visto que desde el 2012 para acá hemos tenido tsunamis, se han activado volcanes, este, hemos tenido movimientos muy importantes en todo el planeta porque la Tierra se está moviendo, está haciendo un giro absolutamente para embonar en ese cinturón de fotones que tiene que ver con la Vía Láctea, que tiene que ver con la galaxia, que tiene que ver con, con el Sol central y que tiene que ver con un movimiento. Esto estamos hablando de que además tiene que ver con el proceso de ascensión para la humanidad. O sea, la, la Tierra vibraba antes entre 7 y 10 Hz, ¿eh? Y esto nosotros también. Entonces, imagínate que nuestras células iban así, todas lentas, todas despacio, como un ventilador, ¿no? Cuando ha tirado en la cama y ves ahí el ventilador y ves cómo van sus aspas lentas. Y últimamente eh, eh, ya hemos tenido una entrada, esto se, se mide mediante la frecuencia de Schumann, que lo puede buscar cualquiera y googlear y, y buscar información, las frecuencias que han venido ingresando en el planeta y son arriba de 40 y 50 Hz cada vez ya más constantemente, con lo cual tus células están este, eh, generando un movimiento eh, como si fuera ese ventilador a todo lo que da, pero en cada una de tus células. Entonces, esto es quitar todas esas capas que traes acumulada porque tu ADN eh, tiene, y, tus, y, y con ello tus células, tiene todas las memorias de todas tus vidas. Y entonces, esto es lo que se va a empezar a limpiar y a activar dentro de ti. Estamos haciendo un cambio morfogenético ¿eh? este, en el cuerpo que tiene eh, que ver con este cambio dimensional. La ascensión, ¿qué es? ¿Qué es la quinta dimensión? Pues la quinta, estamos pasando de la tercera a la quinta. La primera dimensión tenemos que entender que es la conciencia primaria, donde se convierte, donde está todo el reino mineral, todo el universo físico donde está todo lo que es la energía, este, las piedras, eh, etcétera, toda la parte minera. Esta es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con todo lo que nos trae supervivencia, que, es, eh, que tiene que ver con el reino eh, animal, eh, con todas las plantas. Esta tiene que ver con la segunda dimensión. La tercera dimensión, que es donde ha estado ubicada la humanidad este, por tantos eh, eh, miles de años, es donde hemos tenido la conciencia de individualidad y nos hemos dejado guiar en todo momento por la personalidad del ego, por el miedo, por la mente, eh, por la parte racional, hay que hacer, hay que hacer, y hay que hacer y soy lo que hago y cuanto más hago, este, pues más tengo y entonces así soy más importante en este, en este universo. Y la tercera, la cuarta dimensión que tiene que ver con el astral y la quinta tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? La cuarta, la cuarta dimensión empiezo a tener una conciencia de principios, de moralidad, de estar más este, en forma altruista, de estar más en una sinergia diferente. Y la quinta dimensión es el próximo escalón donde nos toca eh, acceder a la humanidad. Entonces, es un estado, es un estadio, es un, es un escalón que nos toca evolucionar, ¿eh? En este proceso estamos pasando de homínidos a ser este, humanos conscientes, humanos responsables, humanos que realmente estén en una unidad con la madre tierra y con el sol central de la galaxia. En algún momento nos desconectamos del sol central de la galaxia, Irene, y nos desconectamos de la madre tierra y nos creímos que éramos este ego, este yo-yo, este ¿eh? y que yo soy así y, y allí está el mundo separado de mí. Y hoy lo que estamos es retornando al hogar, retornando a la fuente, retornando al, al, a, a, a Dios Padre Madre en todo lo que cada quien como lo llame, este y dando este salto cuántico para pasar a la quinta dimensión. Es un cambio impresionante. Oye, entonces no es que nos vayamos a ir a un lugar como tal, porque luego dicen, es que ya estamos en la quinta dimensión y es que ya nos fuimos y que, y que bueno, no, es, y bueno, entramos en un, en un yo te digo y luego te quiero convencer y bueno, entramos entre que yo valgo más porque yo digo que estamos en la quinta y no, que estamos en la tercera. Entonces no es no es un lugar al que nos vayamos a ir. Me parece que, que voy a, a, a, ahora sí que, Atraer tristeza a algunos corazones porque no nos vamos a ir a ninguna parte. La Tierra junto con todos sus hijos, con los que estén dispuestos en conciencia y los que estén listos, ¿eh? está dando este salto dimensional aquí. Es un estadio que es un nivel de conciencia diferente. Para ello hay que hacer toda una serie de activaciones porque este es un trabajo personal que cada ser humano tiene que realizar. Esto no lo puedo hacer ni yo por mi hija, ni tú por tu hijo. este es Bueno, los chicos ya lo traen activado. Pero es un trabajo que no puedo llevarme al resto de mi familia y decir, ay, pues yo incluyo a mi mamá conmigo y me voy en este paquete o vamos todos juntos en esta bola, ¿no? Este es un trabajo eh, en donde eh, hemos venido como almas a experimentar, a experienciar, a tener experiencias en la tercera dimensión. Y estamos haciendo, eh, en este cambio multidimensional, estamos cerrando todo un ciclo cósmico y estamos cerrando toda una paquetería. Es decir, lo voy a tratar de explicar de la forma, creo que es la más fácil, donde la gente lo entiende mucho más sencillo. Este viejo programa que traigo conmigo insertada, ¿eh? este viejo software ¿eh? con el que me he estado moviendo, ¿eh? que trae creencias, patrones ancestrales, situaciones de otras vidas, eh, memorias y muchas ideas que no son ni mías, que son de mis papás, heridas del niño interior, heridas de, de cuando to, cuando era crío, este, de cosas no resueltas, de relaciones no terminadas. Todo eso corresponde al pasado. Y una de las cosas por las que me muevo en tercera dimensión es porque en mi línea de tiempo, el pasado, presente y futuro, lo estoy trayendo todo el tiempo colgando porque creo que eso es parte de mi vida y ahí lo estoy teniendo todo el tiempo. Entonces, lógicamente, en estos momentos, ¿de qué se trata el asunto, mi querida Irene? Se trata de limpiar este viejo software, estos viejos programas, ¿eh? que me mantienen atado a la matrix este, y a la, la tercera dimensión. Yo soy este hardware. ¿eh? Imagínate que tú tienes este teléfono este, y que tú eres igual, exactamente igual que un teléfono. ¿eh? Pues, lógicamente, en un teléfono de los antiguos, pues, no podríamos tener esta conversación que estamos teniendo por una de estas plataformas más chévere y más moderna porque es imposible. Hay que descargar nuevas actualizaciones, tiene que tener una capacidad de memoria distinta, tiene que quitarse todo lo viejo para que se pueda instalar lo nuevo, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso es lo mismo que tenemos que hacer los humanos, salirnos de nuestro ego, de nuestra egoidad, de nuestra individualidad y de pensar que somos la, la última Coca-Cola del desierto para entrar en estados de humildad y decir, vamos a ver, este Nieves, cuáles son las ideas, cuáles son los patrones, cuáles son las situaciones que hay que sanar, que hay que trabajar, que hay que aceptar, cuáles son las heridas que todavía tienes que trabajar, ¿Qué el rechazo, que el abuso, que la aceptación, que los dolores. A ver, ¿por qué te duele aquí? Ay, pues porque traigo una herida todavía ancestral de aquel momento en que me dejaron o de aquella vida en la que me apuñalaron. Ah, ¿pero todo eso se puede sanar? Claro que sí. Todo eso hay que limpiarlo. Entonces, estamos en estos momentos cerrando un ciclo, a la hora que cerramos este ciclo, estamos teniendo una muerte en vida. Está muriendo el viejo yo. Nos estamos despidiendo de todo esto que era el gran personaje. Había jugado el personaje de la mamá, el personaje del marido, el personaje... Este, De tengo que trabajar, de soy ahora el trabajador, ahora me pongo la cachucha del trabajador, ahora me pongo la cachucha de la hija, ahora me pongo la cachucha de la mujer maravilla que lo puede todo, aunque estoy, que no puedo con mi alma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora es el momento de soltar todos estos programas, de sanar todas estas heridas, de cerrar todos estos ciclos y de recuperar quien yo soy en verdad de conectar con el corazón, de amarme muchísimo más que nunca, de verdaderamente conectar con mi parte y activar ¿eh? activar el Cristo interno. ¿eh? La segunda venida de Cristo, esa tan famosa que tanto se ha hablado en todos los libros sagrados que tiene que ver con esta época, no es la encarnación de otro Jesús, ese ya vino y ese ya estuvo, ¿eh? es la justamente lo que, lo que él dijo cuando vino de avanzada. Lo que yo hago, vosotros, ustedes también lo harán y mucho más. ¿eh? Porque al fin y al cabo yo soy el hijo de Dios y en ese yo soy estaba implícito la activación del Cristo interno. Esto es lo que se está activando en estos momentos en el corazón de los hombres. Y esto es parte de la mutación que estamos teniendo del ADN porque el envase donde estamos este, eh, cambiando, estamos entendiendo que nuestro, nuestro mecanismo es un mecanismo que eh, venimos de la fuente, somos un fractal de la fuente, en cada uno de nosotros está ese fractal insertado y esas hebras de ADN que habían estado desconectadas son las que se están ahora reactivando en este proceso por eso la humanidad, así como hemos visto que la Tierra ha estado haciendo todo un proceso y está haciendo todo un proceso de cambio para insertarse en el cinturón de fotones, cada uno de nosotros como humanos ¿eh? estamos haciendo, Irene, un proceso de eh, pasar del carbono al silicio. ¿eh? Esto es un proceso donde nuestras células se están transformando para que todo ser humano eh, nivele, eh, equilibre, se quede reconfigurado a quinta dimensión. Y así se va a terminar de reactivar el nuevo software informático en, en su ADN. Lo que dará por resultado que se, que se termine de gestar eh, el ser humano que se llama Adán, Catmónico, Micaélico, que son las cebras de ADN que se tienen que activar y entonces se activa el neocorte cerebral completo porque hasta ahora hemos estado funcionando con el hemisferio izquierdo que corresponde a nuestro masculino y a nuestra este, parte racional y lo que estamos activando en estos momentos es nuestro hemisferio derecho y eh, toda la parte más sensible, la parte femenina la parte eh, que va a dar lugar a que el neocorte cerebral se active y con ello se active también el sistema eh, límbico-pineal. ¿eh? Y, y se activen los dos, los dos hemisferios, los dos lóbulos cerebrales y con esto se activa el femenino y el masculino. Por eso, si te fijas, en los últimos años la mujer ha tenido también una una fuerza innovadora y todo esto nada es casualidad, es precisamente porque la energía de la diosa está siendo activada en todas las mujeres en el planeta y en todos los hombres, no crean nada más que en las mujeres porque los hombres también tienen su lado femenino y su lado masculino, o sea, todos los seres humanos los tenemos, o sea, no, no es nada más este, algo que es de machos o es de, no, hay que quitarnos todas estas telarañas que son, este, eh, absolutamente del pasado, mi querida Irene. Uh -huh. fíjate, que, fíjate que tocaste un punto muy interesante, digo, todo lo que está diciendo es súper interesante, pero me, me conecté mucho con lo que yo mm. les digo a la chica, con todo el tema del amor propio, ¿no? O sea, autodestruyete para que te construyas. Y Bien lo dijiste ahorita, hay que matar al anterior yo para que venga el nuevo, ¿no? Entonces, qué tan difícil de veras se nos hace como entender eso, que si bien nos dicen, ah, mate, quiérete, pero yo se los digo obviamente con el otro enfoque, porque obviamente este, yo no sé de todo lo que tú, toda la experiencia que tú tienes, por eso es tan importante que todas escuchemos esta información y tratemos de integrarla. Yo sé que a lo mejor de momento va a ser así como mucha información, pero de verdad, abran, abran su mente, abran su corazón a recibir la información. Y si tienen dudas y preguntas, por favor, háganlas saber. Aprovechen que aquí está Nieves para que las vayan aclarando, porque definitivamente todo lo que estamos pasando no, más bien tiene una razón de ser. Entonces, eh, a veces nos sentimos como muy confundidas, como muy, ¿qué está pasando? Y tendemos a, a culpabilizarnos y, a, y, y luego somos nuestras peores enemigas, entonces nos sentimos mal, a lo mejor andamos con mucho cansancio, a lo mejor tenemos muchos síntomas, que ahorita ya nos va a platicar ni ves cuáles son parte de estos síntomas y tendemos, o hablo pues por mí, que yo decía, es que me empiezo a atacar, es que yo ya había hecho esto, yo ya había logrado esto y ahora me he sentido como que me arrolló un camión, no me quiero levantar, y bueno, son muchas cosas que luego, como buenas, no sé cómo decir el término, pero como buenas amigas, <risa> nos atacamos y nos juzgamos. ¿Qué tanto afecta, Nieves, todo, todo esto que está pasando afuera? ¿Qué tanto nos afecta en el tema de eso, de que ya no nos, llegamos hasta desconocer, oye, ya, ya me llevaba a cierto ritmo, y a lo mejor estamos forzando nuestro cuerpo a hacer cosas que, que queremos hacer, porque la hacer, hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, y a veces es nomás, espérate, ¿no? Claro, este, esto es muy delicado, este Irene, porque estamos acostumbrados a que, y así nos entrenaron a pensar, que eres lo que haces, y si no haces nada, entonces no eres, y entonces no vales, y tu valía está puesta justamente en, a ver, resultados hablan. Si no das resultados es porque no estás haciendo nada. Y si no estás haciendo nada, entonces no vales. Esto viene a eh, tener una, un, una falta de valía interna, o sea, de amor propio finalmente, porque realmente siempre estoy en este estado de autoexigencia. Desde chicas este, venimos entrando en este, en este juego que es lo que tiene la Matrix, te te hace meterte como un ratoncito en una carrera, así como el hámster, literalmente, donde crees que, que vas a llegar a alguna parte por, por hacer, hacer, hacer, hacer, hacer y es así como, y estás corriendo eh, dando vueltas en la, en la rueda de Sansara porque finalmente de eso se trata, donde estás repitiendo lo mismo, lo mismo que te entrenaron, lo mismo que papá, lo mismo que mamá y tratando de demostrarle además a medio mundo que eres muy fregón porque haces muchas cosas encima, entonces te estás desgastando enormemente. Bien, llega la época eh, de algo que mencionabas hace un momento, es el momento de amarse. ¿Y qué significa este, esta palabra? Es el ser que vive desde el amor. Entonces, si yo vivo desde el amor, esto cambia un paradigma porque ya no, no es el amor, no es el ser que viene a hacer, en ningún momento he dicho eso. Es el ser que vive desde el amor. ¿Y qué es lo que hace que yo tenga amor y sienta amor, pues obviamente lo que trae alegría y felicidad y paz y armonía a mi vida y dicha e inspiración. Porque si la gente resulta que tiene que hacer cosas que no le agrada este, para pasarse 14 o 16 horas al día para sacar a sus hijos adelante, pues realmente... este no está viviendo para para ser feliz o ser dichoso desde el amor. Y hay mucha gente que puede poner esto encima de la mesa y decir, a ver, este Nieves, pero tú estás loquita. O sea, es que primero tenemos que comer este y resolver las necesidades primarias. Precisamente por eso estamos en un momento de cambio absoluto. Y también para esto nos pasamos este todo un año en un proceso eh, muy, muy intenso. Y no quiero decir que esto, tuvieran algo que ver los hermanos estelares, al contrario. Pero este, ya que sucedió este, con, con mano oscurita, pues mejor este, se aprovechó para que se pudiera hacer todo un proceso de cambio, eh, en los, de proceso acelerado, ya que los síntomas del proceso de ascensión son muy intensos. Y además esto eh, permea y cambia o sea, al fin y al cabo, lo que hemos vivido durante un año y pico ha sido una forma de cambiar mentalmente el programa, el paradigma de que tengo que recorrer dos horas a fuerza para ir presencialmente a trabajar y para estar ahí. Y muchísima gente en este Inter ha cambiado de actividades, se ha movido, eh, ha cambiado sus formas de trabajar. Esto es un cambio de paradigmas, es un cambio de creencias, es un cambio de estatus. Si esto te lo hubieran contado a ti hace tres años, tú hubieras dicho, ¿qué? ¿Qué? O sea, que voy a trabajar desde mi casa? Este? Muchísima gente, ¿no? Eh, esto no lo hubieras creído posible. Entonces, eh, es un momento de cambios. Es un momento, el cambio multidimensional representa el poder acceder a otras dimensiones de conciencia, eh, desde, este, desde este mismo plano porque lo que se va a activar es mi cuerpo de luz. Entonces, para activar mi cuerpo de luz eh, eh, está ligado, mmm, mi mercaba está ligado al mercaba planetario eh, y a este, este nuevo giro que está haciendo el planeta. Entonces, yo soy uno con el planeta, no soy una cosa separada del planeta. ¿Eh? no nada más este soy la cosa que le, le, le nutre, le, le, le, le exprime al planeta todo lo que, lo que quiere para su propio beneficio, realmente soy una este, entidad, una conciencia, donde estoy unida al planeta, donde estoy unida a cada árbol, donde estoy unida a cada planta, donde somos uno, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque ese fractal de la fuente está en todo, ¿eh? Y entonces ahí es donde nosotros somos, con, con la fuente somos uno. Entonces cuando empiezas a ver a la, a la gente, a las plantas, al planeta unido a ti en un todo, y yo empiezo a verte a ti unida a mí porque empiezo a conectar con tu ser superior, con el mío, y entonces empieza a darse un cambio en todos los aspectos. Entonces esto lo empiezas a hacer a partir de que empiezas a activar los chakras superiores. Lógicamente, cuando tú vives en 3D, estás viviendo con los tres primeros chakras, en modo, como se llama, este, literalmente, en modo sobrevivencia, en el primer chakra que tiene que ver con el tener, en el segundo chakra que tiene que ver con el sentir, ¿eh? pero sentir en cosas que me dan placer, que tienen que ver con la parte más sexual, y la parte, eh, y el tercer chakra que tiene que ver con el hacer para tener, ¿no? O sea, es, es, es hacer para tener. Y nunca pasas al amor, porque el verdadero amor no lo conocemos. Hemos estado funcionando durante tanto tiempo, desde la carencia, desde el qué me das para que yo este, sea feliz o para que yo me sienta feliz, qué, qué es lo que vas a nutrir de mí que generalmente no me he relacionado desde la carencia, necesito que me des esto para que yo sea feliz y esté contenta y es así como un intercambio de, de asociación de negocios, no casi, ¿eh? eso es porque no hemos conocido el verdadero amor, porque no se ha activado nuestros chakras superiores, nuestros vórtices superiores de conciencia que tienen que ver con el amor incondicional, con esta paz, ¿Eh? y con esta libertad de expresión, con esta verdad que me hace libre y que me honra a mí mismo y que tiene que ver con este tercer ojo y la glándula pineal que eh, segrega una hormona que se llama dimetiltriptamina, que justamente es la con la cual rompemos y caen los velos, ¿eh? y caen eh, eh, estos velos que cuando yo vengo por el canal de parto, en el momento en que, en que salgo a este mundo, este, se me pone el velo, la malla del olvido, y entonces olvido de dónde vengo. Pero eh, en el momento en que yo empiezo a activar eh, la, el puente antacarana, esta, estas partes superiores, empiezo a acceder con eh, otros planos sutiles, con las dimensiones más sutiles, con los hermanos mayores, con los ángeles, con los arcángeles, con los guías, eh, con absolutamente todo lo, el, el material y todos los hermanos que están ahí para ayudarnos en este salto dimensional y que están en otras dimensiones de conciencia. El hecho de que yo no los vea así con mis ojos físicos aquí en este plano, no quiere decir que no estén. Ya lo decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo hemos tenido siempre ahí. ¿eh? El que esté listo para, para ver... Verá, y el que esté listo para escuchar, escuchará. Entonces, este proceso que estamos viviendo, mi querida Irene, es muy agotador porque estamos pasando del carbono, estamos desalojando el carbono ¿eh? con muchos síntomas físicos. Ahorita me voy a detener mucho más en eso ¿eh? y estamos pasando al silicio, al, el silicio vibra una octava más arriba. Y estamos vibrando, este, en, eh, es la fibra quirística que se está activando, ¿no? Estamos activando el paquete completo de ADN. Eh, eh, el ADN lo que significa es el ácido desirribonucleico, ¿no? Entonces, eh, son 12 fibras. Y hemos tenido dos activadas este, y ahora vamos a activar las 10 que faltan más la decimotercera que es la fibra crística. Entonces, este proceso... Lo hemos estado haciendo poco a poco eh, mientras se enlazaba y mientras esta eh, frecuencia ingresaba. Lo que hemos tenido, lo que se está ingresando a través de, de, de, de estos nuevos paquetes de información es a través del sol, es, es energía fotónica. Esta energía fotónica realmente eh, activa en cada uno de nosotros estos nuevos patrones, que es como la activación del nuevo software, ¿eh? En la si yo no he depurado y no he sacado los viejos programas, no tengo espacio para activar los nuevos. ¿eh? Y ahí es donde resiento profundamente eh, el tener eh, muchos síntomas. Claro, normalmente eh, no hemos, eh, no nos han entrenado para hacer este proceso. Y eh, la verdad es que ha sido como muy ocultado para que la humanidad no diera este cambio. ¿Por qué? Porque representa pasar del miedo al amor. O sea, representa estar en alta frecuencia. ¿eh? Y esto es fundamental porque por eso este, este asunto que vino con, con lo que hemos estado viviendo este año, pues bajó mucho la frecuencia vibracional de las personas porque empezó a mantenerlas en un estado de miedo, de ansiedad, de angustia este, en forma constante. Y para hacer este proceso de forma adecuada, se necesita estar alcalinamente, es decir, en estado neutro a nivel de pensamiento, a nivel de sentimientos, a nivel de lo que comes y a nivel de lo que piensas, sientes, dices y haces. O sea, todo tiene que estar en esta armonía porque lo que vamos a hacer es perder peso molecular debido al gran desalojo que estamos combustionando a través de los sudores, a través de las heces, a través de la orina. Estamos eliminando todo el carbono, desalojando de nuestro cuerpo, quemando al viejo yo, ¿eh? estamos mutando en este proceso, se está volviendo muy intenso y estamos dando lugar a que se vaya este, eh, dando entrada al silicio que en nuestras células, que si tú lo buscas a nivel este, químico, pues vibra una octava más arriba, es el cristal diamante y entonces nuestras células van a ser más ligeras y eh, esto, esto viene de la carga fotónica de, del sol, ¿eh? que es energía este, justamente alcalina, es energía de, del sol central de acción, de la galaxia. Entonces, esto eh, hace que se acabe la oxidación celular. ¿no? ¿Ok? Por cuanto con el tiempo se acaba el envejecimiento, porque nuestros vehículos están preparados para vivir muchos años. ¿no? Ese es el tema, que hay que cuidar nuestro vehículo, ¿no? Pero luego entra la ansiedad, porque, bueno, ahorita que decías los síntomas... Bueno, yo voy a hablar por mí, yo he sentido mucha ansiedad, se lo comenté ni a Nives, así hasta le hablé y le dije, Nives, ocupo una sesión, porque de verdad ando, o sea, revolucionada, eh, el tema de la comida ha sido, y se lo dije a ella, digo, es como irme de polo a polo y en todas, en muchas áreas de mi vida, o sea, no nomás la comida, el tema de el ejercicio, o sea, me vi afectada y me sigo viendo afectada en muchas cosas, eh, en que me siento movida, me siento confundida, me siento como, qué onda, incluso hasta hice unas historias en Instagram que dije, es que yo no soy de este planeta, y se lo dije a Nieves, Nieves, no soy de este planeta, por todo esto que Bien estoy haciendo, ¿qué, <risa> <risa> ¿qué tanto es lo que podemos estar sintiendo, Nieves, para la gente que no sabe, a lo mejor... Tú y yo ya tenemos más acceso a la información y todo, pero la gente que no sabe y está allá afuera, a lo mejor peleándose con ella misma y poniéndose frente al espejo, pero para pelearse, ¿qué, qué es lo que pudieran estar sintiendo y que digan, ok, ¿sabes que No te estreses, es parte de todo esto que estamos viviendo. Bueno, son muchos los síntomas, muchísimos. O sea, desde dolores físicos, musculares, a nivel óseo en estos momentos están teniendo mareos, vértigos... Eh, falta de foco, falta de enfoque, eh, estamos en estos momentos, entiéndanlo bien, en, en tres líneas de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Imagínate que estás en, en tercera, cuarta y quinta, en tres autopistas a la vez, ¿eh? y de pronto, según tu nivel de conciencia, estás como un poco más allá, como un poco más acá. Y entonces de pronto dices... Ay, Dios mío, que pierdo mi brújula, que se me va al norte, o de que, que se me ha olvidado algo, este y voy a la recámara y... ¿Qué, qué, qué, qué era lo que venía a buscar? Ya, ya se me fue el avión, ya me olvidé. Bueno, todo eso es parte justamente, eh, no, estás, no, no tienes Alzheimer, eso es faltas este, de, de lapsos, porque estamos dejando el pasado atrás el pasado ya se está yendo, es como si nos estuvieran haciendo un gran barrido los hermanos estelares y entonces estamos limpiando memorias y desde el 2015 hemos hecho este proceso de transmutación que en, los últimos, en el último año y medio ha sido muy acelerado, muy este, express, de pronto le dan la vuelta a la, a la ruedita un poco más. Y de pronto, este, hemos con estos pasajes cósmicos, justamente cada vez que tenemos portal, cada vez que tenemos este eclipse, es como darle una media vuelta más, más fuerte. Y en estos momentos estamos sintiendo los síntomas mucho más agudizados. Entonces, el cansancio es tremendo, el agotamiento, el no puedo ni con mi alma, y este es un momento de escuchar a tu cuerpo porque tu cuerpo te está hablando, te está mandando señales en forma constante y te está diciendo para, cálmate, este no se trata de hacer, se trata de que te escuches, se trata de que descanses, se trata de que estés en, en tranquilidad contigo misma, se trata de que estés este, eh, calmada. ¿Por qué? Porque se trata de integrar estas frecuencias. Hay muchos dolores de cabeza, hay muchos pitidos, hay gripe cósmica, hay dolores de garganta, hay un sentimiento de ansiedad, de angustia, hay mucho coraje, mucha ira, porque te estás despidiendo del viejo tú, te estás despidiendo de lo conocido. Y hay una parte de ti que quizá no sabe qué está pasando, pero su latido, su corazón le dice que algo se está moviendo en las entretelas que no alcanza a ver o a distinguir. Y eso nos hace estar así como, eh, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos querido tener el control de todo. Y ahora lo que representa es soltar y fluir. ¿eh? Y soltar el control. ¿eh? Y ponerte en manos de la fuente. Y flojito y cooperando. Entonces, lógicamente, esto a la humanidad le cuesta muchísimo trabajo. ¿Mm? Entonces, estamos viendo, estamos sabiendo que hay un armagedón. Hay el armagedón lo que significa es este, eh, el momento de las revelaciones y viene ya. Eh, muchas cosas van a ser mostradas, reveladas. Y hay muchos síntomas y hay muchas... Eh, diferentes redes, no en las oficiales, claro, pero donde hay muchas cosas que se están moviendo en los próximos meses. Entonces, hay todos estos pilares que eran los cuatro jinetes del apocalipsis a nivel este, político, a nivel religioso, a nivel este, económico, a nivel este, social, todo esto se está destruyendo, se está cayendo. ¿Por qué? Porque todo esto es el final de la Matrix 3D, ¿Eh? Y realmente empieza lo nuevo. La nueva era está terminando su ciclo de transición y por eso es el, es un momento donde mucha gente está despertando eh, la conciencia y está tomando conciencia de que algo está pasando y algo se está moviendo y que todo lo que hemos vivido pues ha sido un engaño y ha habido muchas mentiras, y muchas cosas que no han sido verdad y que ha sido todo muy orquestado. Y mucha gente en estas revelaciones, en este Armagedón, son las verdades que nos han sido ocultadas. Y esto es parte de lo que necesitamos saber para dar el salto dimensional, porque solo a través de la honestidad, de la integridad, el juego de quinta dimensión no admite tranzas, no admite engaños, no admite mentiras, no admite gente este, que esté en, en egoísmos, no admite todos estos viejos condicionamientos, ¿eh? todas estas viejas películas con las que se hacían este, Maroma y circo, a ver, el que no transa no avanza y todos estos jueguitos, esto se acabó. ¿eh? Podrán seguir, pero no en este planeta. ¿eh? ¿Eh? Se van de este planeta, esas personas, esas almas, por eso también es un cierre de almas donde muchas almas no van a dar el salto y por eso están partiendo, hay tantas partidas. ¿eh? Es parte de este cierre de ciclo en el proceso evolutivo de la humanidad y no pasa nada, está bien. No todo el mundo ha venido a dar el salto dimensional, ¿eh? pero este, en estos momentos lo que estamos viviendo es parte de un caos, ¿eh? es parte de este proceso que para que haya claridad, pues primero se tiene que poner toda esta basura hasta arriba, encima, y que la gente vea claramente lo que aún no ha podido ver, lo que aún no ha alcanzado a ver. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, tocaste un tema también súper importante, el tema del, de, de que nos, nos abren la llavecita y nos mandan más, más energía para que andemos más. Más, sí, más emocionados. Así es que justamente mencionaste los eclipses. Mañana hay, hay uno. Cuéntanos un poco más de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos puede afectar? ¿O cómo no? Mucho. Estamos en medio de un pasaje de eclipses. El anterior fue el, del, el de luna. Este llena el día 26 de mayo. Y estamos mañana, es un es un pasaje donde es un eh, eclipse solar eh, que va acompañado de una luna nueva. Este movimiento, siempre que hay este, esta serie de situaciones, los eclipses siempre nos, nos hablan de que algo se, se, se eclipsa, o sea, se, se tapa, la luz se tapa, entonces de alguna forma no hay gran claridad en esos momentos, en estos momentos no hay mucha no hay mucha claridad, no hay mucha forma de ver, pero a la vez es algo que se elimina para iluminar después. Entonces, algo tengo que sacar de mi vida, como te decía hace un momento, tenemos que eliminar el viejo software para que ingrese los nuevos códigos. En la medida en que yo he hecho mi chamba, mi tarea, mi trabajo personal, he limpiado, he ido limpiando y sanando creencias, he ido limpiando y perdonando este, personas, relaciones, trabajos, eh, cortando cordones emocionales, liberándome de todo lo, de toda la carga ancestral. En la medida en que yo he ido haciendo todo esto, lógicamente tengo más espacio. Soy como la computadora. si le quitas toda la basura y todos los archivos temporales y todos los viejos programas que ya no necesita, pues, lógicamente, puedo acceder a todos los nuevos códigos y a todos los nuevos programas. Entonces, cada vez este, nos dan media vuelta y en la medida en que cada uno está listo, estas eyecciones fotónicas, estos chupinazos cósmicos, nos mega aceleran para este, realmente ponernos en la sintonía, que le digo yo, de la wi del universo. ¿no? Entonces, lógicamente... En estos momentos lo que estamos viviendo es un momento muy importante, Irene, porque además de, lo que, eh, de los muchos síntomas que estamos sintiendo, donde la gente está mareada, cansada, agotada, con muchos pitidos en los oídos, dolores este, de garganta, dolores en el pecho, ansiedad, angustia, enojo, se les están mostrando este, situaciones... Hay muchas situaciones este, a nivel emocional, pero a nivel físico y, y cansancio. Este momento, particularmente en este, en este mes y pico, la Tierra va a hacer bastantes movimientos. Entonces, en estos bastantes movimientos que empieza desde que ha empezado ya, este, en, estos, en este giro planetario, este giro representa incluso dar vuelta en sus polos entonces es, es todo un cambio de magnetos, es todo un cambio este eh, que va a impactar muchísimo los animales lo van a resentir mucho, nosotros también vamos a, de pronto a estar muy desorientados eh, los animales pueden sentirse como como perdidos este, como que pierden su norte ¿eh? como que pierden su eje su brújula interna eh, y podemos enterarnos de que hay muchas circunstancias. Puede haber, puede haber sismos, puede haber cosas de este tipo, este, porque lógicamente es un cimbrarse de la Tierra. Cuando yo me muevo para entrar en otro espacio, es como que me tengo que ajustar toda, ¿no? Y entonces, esto es como todo un movimiento interno, ¿no? Pues imagínate en la madre tierra también, ¿no? Entonces, puede haber situaciones de este tipo... En, en las próximas semanas, este no estamos hablando de que el eclipse es mañana y ya todo tiene que pasar mañana, no, no, no, o sea, a ver, un eclipse tiene un efecto de seis meses a un año, ¿eh? empieza un nuevo ciclo, o sea, que se va a ir aclarando, ¿eh? se va a ir viendo cada vez más claro, pues obviamente a medida que se termina el eclipse y pasan unos días, ¿eh? y como además tenemos en estos momentos a Mercurio retrógrado, que sale de retrogradación hasta el veintitantos de junio, pues entonces no hay mucha claridad ni en las comunicaciones, ni en las formas. Entonces, seamos pacientes, calmados, tolerantes. O sea, de, después de este pasaje, recuerda que viene el solsticio, ¿eh? ¿Eh? que es también este mes. Y entonces empieza a abrirse ya una ventana diferente. ¿Eh? Entonces, este ciclo todavía va a durar de aquí a fin de, a fin de mes de manera intensa. ¿Qué se nos pide? Mucho descanso, mucho descanso, mucha hidratación, no fuerces tu cuerpo. Ahora, sí que, como yo este, te decía, este, si no puedes correr 5 kilómetros, no corras 5 kilómetros. Si no estás en condiciones, este, escucha a tu cuerpo, descansa, tómatelo con calma, sal a caminar, no tienes que correr todos los días, sal a caminar y camina, simplemente recibe los, el sol, recibe la luz fotónica, eso es muy importante, camina un rato descalza sobre el pasto en la madre tierra, eso te va a ayudar muchísimo, este, más que estar corriendo 20 mil, este, leguas, ¿eh? al contrario, este, todo lo contrario. Haz contacto a tierra, medita, relájate, come muy ligero. O hay gente que en estos momentos le está dando por devorar. Si, si tu necesidad es esa, devora, hija. Lo importante es en estos momentos que estamos quemando muchísimo. Cuando estamos haciendo este proceso de combustión, nuestra Kundalini está completamente activada en las noches y entonces estamos quemando literalmente todo el carbono. Entonces esto representa a nivel celular un trabajo intensísimo el que estamos haciendo en la noche. Entonces de pronto te levantas con un hambre y estás así como, como con una desesperación y, y tengo ganas de comer. Come, ¿Por qué? Porque también hay muchos estados de ansiedad. Entonces... Este, en estos momentos simplemente escuchen su cuerpo, no es el momento de hacer dietas, no es el momento este, en un momento dado de complicarme la existencia, sino de escuchar a mi ser qué necesita. Y así como niña chiquita, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿qué te gustaría? Este, y consentirte con, con y entrar en tu interno y gozarte y disfrutarte. Y yo no sé si tengan dudas, este, ahora sí que las personas que nos estén viendo, si realmente este, este, les, les gustó el tema, ¿eh? porque esto es algo de lo que se va a hablar largo y tendido. ¿eh? De hecho, eso les iba a preguntar, si tienen preguntas es el momento, porque Nieves nos va a decir precisamente ahorita una información muy valiosa, todo lo que nos ha dicho es súper valioso, pero vamos a cerrar con broche de oro. Así es que vayan haciendo sus preguntas, aprovechen porque ya estamos a la nada de terminar la transmisión. Ahí pone Ana Patricia y dice, a mí me ha dado por comer por la noche antes, no lo hace? Sí, es, es muy normal porque este a veces el cuerpo está este, generando eh, tanto trabajo, estamos trabajando tanto en la noche y los maestros y los guías a veces están eh, eh, recalibrando y reconfigurando todo nuestro cuerpo y de pronto quemamos muchas, este, mucha energía en las noches eh, y a veces eh, les da por comer en las noches. Lo, que yo, lo único que te sugeriría es que eh, comieras un poquito antes, a lo mejor en la tarde y no luego, luego que te acuestes, este, con, inclusive eh, en el estómago lleno, sino tratar un poco como si te vas a dormir a las 10 de la noche, pues trata de merendar, frenar como a las 7 de la noche para que no sea tan, tan seguido ¿m? en ese inter. Dice, gracias porque pensé que cuando me da por desquitarme con el café y pan, creía que estaba mal, cuando después de hacerlo me da tranquilidad. Lo importante es que hagas lo que, lo que a ti te da paz. Este, una de las cosas que eh, traen los eclipses, y a mí me ha pasado también en este ciclo, es un cambio de hábitos. De pronto yo dejé eh, eh, completamente desde hace este, como como 20 días, yo tomaba muchísimo café, fuera el café, fuera el azúcar, el que era lo único que tomaba, la cucharadita de azúcar del café, y no he vuelto a probar un café, o sea, es que pienso en el café y ni ganas. Entonces, es el momento, de pronto, de cambiar de hábitos, donde te vas a encontrar que el cuerpo solito te ayuda, ¿eh? Y los guías te ayudan a que cambies de hábitos, ¿eh? Y si lo pides con mayor este presteza va a suceder. Ahí dice también, Elsie sepulveda dice que ¿qué recomiendas de sonidos y meditación? Les cuento que Nieves, antes de que conteste ya, pero Nieves tiene su canal de YouTube y ella tiene meditaciones ahí en su canal de YouTube. Y si quieres irles comentando la sorpresa que nos tiene Nieves para todas, para que ahorita mucho del de. se estarán pensando, preguntando, oye, pero. ok, está súper padre la información, pero yo quiero trabajar en mí, ¿qué debo de hacer? ¿cómo le debo de hacer? ¿o por dónde empiezo? Así es que diles, Nieves, plática. Pues tenemos una masterclass el próximo martes 15, está toda la información, creo que la subiste también en tu canal, y está en mi página también, este. Eh, de fan, en, en mi fanpage este, hay una masterclass gratuita donde realmente vamos a trabajar con ese secreto este, justamente que les abre la sanación en conciencia, la sanación cuántica y realmente este, cómo adentrarte en este mundo y empezar a conocer. Es una masterclass gratuita el martes 15, si no me equivoco, a las 7 de la noche. Y realmente eh, eh, es eh, abierto a, a todo el mundo. Y realmente, en cuanto a lo que decían de los sonidos, efectivamente, en el canal de YouTube hay meditaciones. Y todo lo que sea escuchar música arriba de 432 hertz, este, ayuda a todo tu sistema inmunológico constantemente. Entonces, realmente, eso te ayuda muchísimo en tu proceso. Y ojalá y se inscriban, este eh, solo tienen que, que seguir el link e inscribirse a esta masterclass gratuita que verdaderamente se va a expandir y les va a abrir un mundo nuevo. ¿Mm? Yo la verdad se los comenté al inicio de la transmisión. Para mí, Nieves, ha sido una guía tremenda. Le digo que es mi faro. <risa> es mi faro. La verdad es que yo, curso que, que tiene, curso que tomo porque es cuando uno no sabe por dónde, necesita siempre apegarte del experto. Así es que yo les recomiendo mucho que tomen esta masterclass. Ahí les puse en la transmisión, su, su página es www.nievesmartinez.com.mx. Ahí está toda la información. De todas formas, yo aquí ahorita que se acabe la transmisión, eh, voy a compartir nuevamente el link con, con toda la información de la masterclass. Es completamente gratis. Así es que aprovechenla. Ahí también les puse el, el WhatsApp por si tienen alguna duda. Este al 50, Ya bueno ahí lo tienen a la vista que vais también viendo, para que se lo repito para ya no no alargar más esto y de verdad aprovechenla, aprovechenla porque de verdad que si tú te sientes perdida ahorita leía que sienten todos estos, estos síntomas que ella bien nos comentaba. Entonces si tú sientes que andas como muy confundida, no sabes por dónde pues únete a la masterclass porque de verdad no te vas a arrepentir, vas a empezar a ver desde mi experiencia, porque yo se los comparto. De verdad que es una guía tremenda la que encuentras en cada una de las grandes experiencias que nos brinda Nieves. Así que dense la oportunidad de verdad con el corazón abierto de decir: ¿y qué pasa? Porque de repente, por creencia, se los digo porque empiezo por mí. ...por las creencias que yo tenía, yo estaba como muy cerrada a recibir mucha información, pero de verdad cuando dices, bueno, ¿y qué pasa si si realmente todo lo que yo creía que, que era no es? Por eso yo les hablo de autodestrucción, porque qué? Destruyete la, la que eras antes porque viene tu nueva versión, hay que trabajar en ti para que puedas construir tu mejor versión, y es el momento ahora porque precisamente la humanidad estamos en este proceso de cambio junto con la madre tierra, como ya bien nos lo comentó Nieves, así si es que únanse, inscríbanse, ahí están las redes, también la encuentran en YouTube, eh, como Nieves Martínez, en Instagram también está en la paz y si tienen alguna duda, con todo gusto escríbanle al WhatsApp, que ahí está también en la transmisión, y algo más con lo que quiera cerrar Nieves pues que se den la oportunidad de ser efectivamente una versión nueva, mejorada, y no una versión donde traigo todos los programas del de, eh, pasado, todos los programas y creencias que ni siquiera son míos, que son de papá, mamá, este, viejos paradigmas y todo un montón de cosas que lo único que hace es frenar mi camino, entorpecer mi vida y realmente no permitir que surja el verdadero ser que yo soy, la divinidad que hay en mí y verdaderamente esta es la mejor manera de poder acceder a esa versión divina, vivir inspirados justamente eso, vivir en espíritu, de eso se trata la vida. Gracias, Nieves, porque definitivamente hemos vivido con las creencias que nos tienen fregadas y estamos creyendo que las cosas tienen que ser de cierta manera, y bueno, ahí estamos enganchadas, enganchadas, así es que mil gracias, Nieves, antes de despedirnos, yo quiero compartirles, miren lo que está aquí, es su libro, también lo pueden encontrar en la página de www.nievesmartinez.com.mx, ahí también lo encuentran, de verdad que es una maravilla, les digo que, bueno, para mí Nieves lo sabe, la honro y la bendigo muchísimo porque me ha ayudado tremendamente, así es que si también quiere su libro, también chécalo en la página y ya luego haremos un, un programa de, de puro del libro, Nieves, que ya te ando comprometiendo aquí en público. Será perfecto. como el, el libro se llama, este para los que no lo vean, De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser. Obviamente, este el, el proceso llevó a todo esto, el proceso de limpiar, el proceso de, del para qué vivir tantas adversidades, pues me llevó a todo esto. El dolor es un maestro, el dolor realmente te lleva a aprender a superarte muchísimo y de verdad abraza el dolor, abraza lo que tiene que mostrarte y realmente eh, conocerás mucho de ti. Eso lo podemos ver en otra sesión con mucho gusto. Les mando un fuerte abrazo de luz y amor a todos los que nos están escuchando de mi corazón al suyo. ¿Mm? Muchas gracias, Nieves, Yo de verdad honrada, espero no sea la última vez. Yo sé que no, aquí vamos a estar compartiendo claro con la gente. Y de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por tu cariño. Y sobre todo, gracias, gracias por ser, por estar como tú nos dices. Gracias, gracias infinitas. Te amo y te honro muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias. Nos vemos, chicas. En la próxima transmisión, así es que piense, muchas gracias a todos los que se conectaron, si tú crees que esta información puede ser de valor, para alguien, ayúdanos a compartir a que lleguemos a más mujeres, porque como bien dicen, aquí sienten mucho el tema de que me he sentido muy incómodas, muy raras, y el tema de que no sabíamos porque hoy ya tienes la información, hoy ya sabes que hay algo que está pasando, hoy ya no puedes cerrar los ojos y decir, no está pasando nada, ya tienes la información. Ahora hay que, ¿qué toca? Pues poner acción. Así es que, ¿qué sigue? Pues nos vemos en la masterclass con, con Nieves. Si tú allá así lo decides, me va a encantar verte ahí. Así es que, bueno, cuídense mucho, que tengan lindo gracias por su tiempo y ayúdenos a compartir para llegar a más personas. Cuídense mucho. Gracias, mi nieves hermosa. Gracias, Miren. Besitos, bendiciones a todos.